Tenemos nas montañas que no nos las y a tonos de putaça, nos agrada si sí que pasa Es sin vergonya la joia de la corona Al davant el montcúrgul, ¡això queda como el...! Quanta sal tenim per donar a vendre, llogar Todos és de l’ajuntament han posat el grado sal El Manolo, la Mirella y el millor dos los convergents ¿Algú de què nos puede campe toda esta gente? Que salada la de esta gente, esta gente Esto Montsalat, la perla del Llobregat, un río immaculat, desde ya fa años que porta agua neta mosso no gente bruta. Y todo això tenemos gracias a Cuadra Filsa. Podría ser menos, tal que pasa a la estación, era un barrio divertido, ahora es tu que Subsidencias de la sal, tela, tela, muy minera. ¿Y qué pasa con la Butxosa, que tampoco es el que era? Es la aquesta aquesta de esta que Había una vegada un pueblo al cor del Bages que duía por nombre Sallén. Tenía unas bonitas montañas de sal que cada día filtraban al río Llobregat 150 tones de materia salina. Los dos ronams de Sallent, Bujosa y Cugulló ocupan 50 hectáreas y tienen una masa de 40 millones de tones, más de la mitad del total de ronams que hay al Bages. La empresa propietaria Iber Potash vol una licencia para ampliar la actividad fins al 2037. Si ningún hi a Ramey, el Runam del Cugullo pasará de 35 a 100 binactarias. Si ningún hi a Ramey, el Runam del Cugullo tendrá de aquí a 30 años 75 millones de tones, 75 mil millones de kilos. Això si no crece al ritmo de actual, 4 mil tonas de Runam cada día. Las cifras poden ser fredes, però el diner que ens costa això no. Aquest delicte ecològic ataca el medi ambient i les nostres butxaques. Avui dia, a Salén, i a punts on el riu Llobregat supera entre 2 i 5 vegades el nivell de salinitat de l'aigua del mar. Això ha obligat a recórrer a mesures correctores, com instalar una planta potabilitzadora. Una planta que paguem entre tots, per cert. Más enlá de la nuestra comarca también notan las repercusiones del runams de Sallent y el Bages. Gairebé todas las poblaciones del barcelonés, Baix Llobregat y Vallés Occidental no pueden captar la agua directamente del río Llobregat. Han de diluir la agua transvasada del río Ter, que hoy día suministra más de la mitad del recurso recursos hídricos. Tres de cada cuatro ciudadanos de Barcelona no beben agua de la Xeta. Han de comprar agua envasada. Com fa gairebé tothom a salient i riu avall. Si Verpotash vol continuamos la seva activitat, que compleixi la llei. Com tothom. Si Berpoteix vol continua amb la seva activitat que compleixi la llei. Com totom